Saludos, soy Israel Vanguera, en esta hora les quiero hablar acerca de lo que es la contestación de la demanda. Entonces los pasos a tener en cuenta la hora de contestar una demanda son los siguientes. Uno, tener en cuenta siempre buscar qué norma, o qué ley o qué código eh, regula determinada materia. En el caso de Colombia, el, código, el artículo 96 del código general del proceso vigente a la fecha. Entonces si el código establece unos parámetros para contestar una demanda, unos requisitos, nosotros debemos apuntarnos a esos requisitos. Lo único que hay que hacer es hacer lo que el código manda y listo. Ya el tipo de letra y la, el formato, cosas así, el código no, no establece. Miren, miren que son muy pocos los requisitos. Entonces si el artículo, si el artículo, el código establece que la contestación de la demanda debe llevar el nombre del demandado simplemente escribimos el nombre entonces comenzamos a elaborar la contestación conforme lo establece el código de general del proceso bueno en el caso de Colombia entonces yo elaboro esta contestación tomo mi propio formato tomo mi propio formato la, la, la hago de forma breve entonces Aquí me estuve llenando los datos de forma los viajes en tutorial para que lo tomen como ejemplo a la hora de ustedes contestar una demanda. Entonces, te lo pueden modificar a como quieran. Lo único que deben hacer es respetar los límites o los parámetros, los parámetros establecidos en el determinado artículo, determinada ley o código. Entonces, ya eh, dejándose guiar por los parámetros establecidos en la ley ustedes van elaborando la contestación y listo no se olviden de enumerar siempre los, las pretensiones y los hechos los hechos también se enumeran y siempre en la parte de notificación siempre deben de poner una dirección para notificación en este caso no he puesto correo no, porque no me conviene comienzan a escribirme el correo entonces eh, siempre ponen un correo para notificación la dirección física un correo electrónico para que le notifiquen en caso de algo entonces en la descripción de este tutorial les dejo eh, un enlace para eh, de un grupo que cree una página que te para estos temas que me pueden escribir ahí pues, lo que quieran ya que en estos tutoriales no puedo hablar todo debido a que se hace muy extenso y la gente se cansa entonces no en la descripción de este tutorial les dejo este formato y también les dejo la dirección de mi Facebook para que me escriban si quieren igual bastaría como que me escriban en la página igual siempre leo un o mensaje todos los días bueno eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido que un local cacería contar los parámetros por la ley para crear una contestación y listo y igual les dejo esta en la descripción de este tutorial y si necesitan otro formato si me, queda, si me queda tiempo para hacerlo, se lo hago sin ningún problema y se lo subiré a la página. Yo ha todo por hoy y no olviden suscribirse. Chao.